Antes de empezar con el vídeo, si veo que este vídeo lo habéis apoyado muchísimo, que está mega reventado a likes, a suscripciones nuevas al canal... Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy chicos vamos a ver cómo entrar, cómo estar en la isla del spawn, en la isla del inicio de partida en Fortnite y también vamos a ver mejores momentos con la nueva dinamita que han metido en Fortnite. Así que chicos vamos a ello. Chicos hoy no hemos venido simplemente a jugar a Fortnite. Hoy va a ser el día en el que nos convirtamos en los mejores pistoleros de todo el salvaje oeste ¡Pim! No solo simplemente con las pistolitas, ¡Pim! sino también con las escopetas y los rifles de caza Y... ¡Pim, pam, dinamita! El salvaje oeste Bueno, bueno, bueno Como no, yo creo que todo pistolero debe de ir primero a oasis ostentoso El desierto, pistola, ya sabéis, ¿no? Que sí. Entonces, vamos para allá Damas y caballeros El primer revólver ahora mismo que tenemos Damas y caballeros Estoy más muerto que muerto <risa> toda la trampa que le quería hacer a Julio. Mira, dinamita. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo nos vamos a poner? Bueno, bueno. A ver, mira, para empezar, las cosas se empiezan así. Y esto por aquí, porque bueno, eso no se ha roto. Y bueno, esto ha dado tampoco. Pues vamos a romper un poquito por aquí. Pim, truco, truco, truco, truco. Nos ¿Es queda una pared. Edificio fuera. ¿Pero qué me estás contando? La columna esta me está troleando. Edificio fuera, ahora sí Nada Oye, oye Oye, esto es esto es de verdad ¿eh? Pura coña Falta esto Y la escalera esta Listo, ahora sí uh. La mejor escopeta de toda mi vida Julio uh. Bueno, pues nada, bro. Chicos, revólver en nuestras manos. Estamos en el desierto, estamos en territorio. Por aquí vemos a un viandante que no sabe ahora mismo lo que se le viene. Estamos en Contra Duo. Se acaba de llevar un tiro que no sabe ni cómo. Estoy yendo aquí, gente. Así que. Ay, ay, ay, ay, ay. Estamos por aquí, chilling. Uh. Nadie gana al mejor del, de estos territorios, del salvaje oeste Dejamos nuestras tierras y nos vamos a adentrar en ciudades más grandes De hecho, por aquí, por aquí hay un maleante Un maleante que, que bueno, pues está por aquí, ¿no? Así un poquito de dinamita, sí, ¿no? Pim, pam. Pero un poquito solo, pero un poquito Bueno, el maleante parece ser que tiene predisposición de meternos dinamita y también de meternos un tiro Guapísimo el tiro, la verdad Y bueno, la verdad que sí El maleante está ruseando un poquito Está haciéndolo bastante bien Bueno, la verdad que el compañero del maleante... Que el maleante ha sido un maleante Antes de continuar con el vídeo simplemente recordaros que en la tienda de objetos podéis poner el código Apoya a un creador del canal que es básicamente Regate, que lo tenéis a la derecha en ese recuadrito Simplemente os veis aquí, apoya a un creador, ponéis mi código y yo estaría muy agradecido con vosotros chicos Porque esto va a apoyar al canal en cada compra de cualquier ítem que hagáis en la tienda Sí chicos, en esta isla que estáis viendo es justo donde vamos a intentar meternos ahora mismo. Vamos a intentar bajar, vamos a pillar unos cuantos materiales y vais a ver cómo voy a intentar meterme en la isla. Ok, bueno, con estos mil de materiales que tenemos, vamos a intentar hacerlo. Básicamente, el primer paso, pillar los materiales. El segundo. Construir lo más alto que podamos si tenemos una grieta pues básicamente mejor porque es que no vais a tener que construir tanto Como yo estoy haciendo ahora mismo Como veis no me deja construir más y estoy pues eso en una zona bastante remota del mapa que es que básicamente ni se me ve Entonces solo lo que tenemos que hacer es simplemente tirarnos Ahora mismo es que veis que nuestro mapa no nos marca siquiera que estamos jugando Entonces ahora mismo voy a morir vale no os preocupéis reaparezco en 3 segundos y voy a reaparecer en la misma posición Entonces ahora básicamente seguimos haciendo lo mismo Vale, aquí muero de nuevo ¿Vale? Básicamente la segunda vez Entonces, ahora mismo Muero de nuevo, o sea, sin reaparecer Ni nada, estos sin cortes Y ahora vais a ver que Por parte de magia estoy En la putísima isla del spawn, ni siquiera se me había cargado Estas texturas porque es que como veis Ahí está la isla de Fortnite y es que Lo más curioso de todo es que este autobús Que tiene la música que estáis oyendo Lo podemos romper, o sea Es una auténtica pasada y aquí por pues, Lógicamente podemos construir y demás Siguen estando las barreras estas Invisibles, creo que por las barreras estas Invisibles no tienes forma de salir De aquí una vez ya has entrado No esto, no, esto no puede estar pasando Menos mal Flipo